Bueno, y por fin, después de tres días de audiencias de Salvatore Mancuso ante la JEP, pues comienzan a salir verdades. Bueno, más que a salir verdades, es a ratificar las verdades que nosotros ya conocíamos. Uno, que la prensa tradicional en Colombia ha sido aliada de los paramilitares. Periódicos como El Tiempo, por ejemplo, publicaban artículos que enviaba directamente eh, los paramilitares como Carlos Castaño o Salvatore Mancuso. Que Salvatore Mancuso incluso visitó el periódico El Tiempo para hablar con eh, sus dueños, sus administradores o qué sé yo, eh, de cómo y de qué manera pues, podían simplemente poder hacer las publicaciones que fueran favorables a los grupos paramilitares dentro de esa casa editorial. Eh, también salió a la luz que periodistas como eh, Claudia Gurisati, que también ya muchos sabíamos pero era que, que era necesario eh, poder confirmar, pues eh, se supo que ella tenía prioridades frente a la información que salía desde la Casa Castaño. Y así muchos otros periodistas eran aliados de, de los paramilitares, llamaban directamente a Salvatore Mancuso y... Eh, hasta se enojaban con él porque él no les daba las primicias a ellos o demás eh, Los medios nacionales, tradicionales, se enojaban con los paramilitares Porque las informaciones se las daban a los medios locales ¿Qué tal esta? ¿Qué tal esta? Siempre han sabido toda la verdad Siempre han sabido quién ha estado enredado Quién ha estado aquí, quién ha estado allí Asistían a reuniones Pero son verdades que nunca, nunca ellos quisieron contar Frente al tema político pues también comienzan a salir otras verdades Verdades como por ejemplo que se financiaron campañas a la presidencia <coughs> Campañas como la de Andrés Pastrana que fue presidente de la república Como la de Álvaro Uribe Vélez dos veces presidente de la república Y como la del ya desaparecido Horacio Serpa que eh, nunca llegó a la presidencia Pero que sus campañas también estuvieron apoyadas y respaldadas por eh, las autodefensas Con quienes se reunió en diferentes ocasiones Hoy será el cuarto día cuarto y último día de las audiencias públicas eh, de Salvatore Mancuso ante la JEP. Luego vendrán unas eh, audiencias privadas donde él dice va a contar eh, muchas verdades y va a incluir los nombres de muchísima gente, políticos, militares, empresarios y demás que hacían parte de las AUC. A todos ustedes muchas gracias por haber estado en mis redes sociales, por estar pendiente de ellas. A través de ellas les hemos ido dejando con claridad cada detalle de lo que ha ido ocurriendo en cada una de esas audiencias. Hoy será el cuarto día, haremos lo propio. Les pido por favor compartir todo nuestro contenido. Eh, es necesario que todo eh, el país se entere que esto les llegue a todas las personas que que viven en Colombia, a todos los que somos colombianos y colombianas, y que necesitamos eh, saber la verdad. Esto eh, es necesario para poder sanar. Si no sabemos la verdad, pues no podemos sanar, y no podemos hablar de comenzar un cambio y de reconstruir un país, eh, si antes no hemos sanado esas heridas que por falta de verdad, pues aún siguen ahí, sangrando. Yo soy Jan Uzuga un saludo para todos y todas. Chao, chao.